En los nueve primeros meses del año, el beneficio atribuido ha ascendido a 4.842 millones de euros, unos muy buenos resultados y de gran calidad. En el tercer trimestre, hemos superado los 4.000 millones de euros de margen neto por primera vez en nuestra historia gracias a la positiva evolución de los ingresos impulsados por el crecimiento de la actividad. A pesar del entorno inflexionista a nivel global, somos líderes en eficiencia y seguimos siendo uno de los bancos más rentables de Europa. En relación a nuestras prioridades estratégicas, hasta septiembre, 8,6 millones de clientes se han unido al banco. Esta cifra es más de 2,5 veces los clientes que captábamos hace 5 años y más de la mitad de estos nuevos clientes hoy llegan a través de canales digitales. En cuanto a la movilización de negocio sostenible, recientemente hemos elevado nuestro objetivo desde 200.000 hasta 300.000 millones de euros. Esperamos que los próximos trimestres sean positivos para BBVA y, como siempre, apoyaremos a las empresas, a las familias y a la sociedad en su conjunto en un entorno de elevada incertidumbre económica.